Próxima estación Terminal en el Rosario Correspondencia Con línea 6 Dirección Martín Carrera Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo Próxima estación Aquiles Cerdán Anticipe su descenso Próxima estación Camarones Anticipe su descenso Próxima estación Refinería Anticipe su descenso Próxima estación Tacuba Correspondencia con línea 2 Dirección Cuatro caminos Tasqueña Próxima estación San Joaquín Anticipe su descenso Próxima estación Polanco Anticipe su descenso Próxima estación Auditorio Anticipe su descenso Próxima estación Constituyentes Anticipe su descenso Próxima estación Tacubaya Correspondencia Con línea 1 Dirección Pantitlán Observatorio Y con línea 9 Dirección Pantitlán Tacubaya Próxima estación San Pedro de los Pinos Anticipe su descenso Próxima estación San Antonio Anticipe su descenso Próxima estación Miscoac Correspondencia con línea 12 Direcciones Tlahuac Próxima estación Terminal Barranca del Muerto Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo